Muy buenos días, reciban todos mis amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a este tiempo de oración. Le damos la gloria y la honra al Señor y nuestro agradecimiento también para Él, por la vida, por la salud y por este tiempo de oración que nos permite tener para comunicarnos con Él, traer delante de Él todas nuestras peticiones. Y es que le pedimos a usted que esté ahí atento en el momento que usted llegue a este tiempo de oración. Le pido que esté ahí atento que trae su petición, que el Señor escucha siempre las peticiones que le hacemos por este medio, sabemos que así es, y que el Señor siempre está disponible en el momento que usted llegue a este tiempo de oración, a pesar de que no sea que usted esté llegando en vivo, sino en el diferido, en la retransmisión, el poder de Dios no está supeditado, está limitado, ni a tiempo, ni a espacio. Así que le doy la más cordial bienvenida y deseamos que este sea un día en que aprovechemos este tiempo de oración. Vamos a estar hoy orando por muchas necesidades que de, de tenemos. Pero de manera especial vamos a estar orando por sanidad y liberación. Vamos a estar orando por liberación y sanidad. Necesitamos tener libertad en nuestra vida, y que el Señor también sane de toda enfermedad, y también de toda herida emocional, sanidad del alma. Gloria dice el nombre del Señor. El Señor hace la sanidad completa, ama tanto al interior como al exterior, al cuerpo físico que vemos, también la parte del alma que esté afectada. Y que hoy le doy esa cordial bienvenida, poniéndole todo el énfasis, en que este tiempo de oración va a ser de gran bendición para tu vida. Así que te pido que estés allí, atento y te unas te una a este tiempo de oración. Dios es bueno, tenemos de nuestro lado a nuestro Dios. Hoy es un día de liberación para tu vida, día de sanidad también para aquellos que necesitan sanidad. El Señor siempre está disponible. Y hemos iniciado este año confiando en el Señor, renovando la fuerza, no desgastándonos, no desanimándonos, sino cobrando ánimo, y también con mucha fuerza que nos da el Señor para orar por todas las peticiones que vamos a traer delante de Él. Sé que póngase en la mejor disposición, mejor, mejor ánimo para orar al Señor. Vamos también a iniciar, gloria sea el nombre del Señor, leyendo un Salmo precioso, un Salmo poderoso, que es el Salmo 103 vamos a leer algunos versículos del Salmo 103 los primeros cinco versículos dice la palabra del Señor bendeciré al Señor con toda mi alma bendeciré con todo mi ser su santo nombre bendeciré al Señor con toda mi alma no olvidaré ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas mis maldades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 es merecedor de toda nuestra bendición, por eso el salmista y con nosotros también estamos diciendo que bendecimos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, el Señor Él es merecedor de, de esto y mucho más nosotros nos quedamos cortos en nuestro agradecimiento y nuestra bendición hacia Dios con, todo, con toda nuestra alma bendecimos al Señor y con todo nuestro ser bendecimos su santo nombre. Siempre seamos agradecidos con el Señor. Seamos agradecidos siempre, siempre con el Señor. Él merece toda, toda nuestra, nuestro agradecimiento. Siempre Él lo merece. Es que hoy es un día para que usted y yo levemos esta plegaria al Señor, pero iniciando con agradecimiento. Iniciamos con el agradecimiento a Dios. Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de todo agradecimiento. Repito, siempre nos quedamos cortos en el agradecimiento que Él se merece. Y que hoy es un día para agradecer al Señor con todo todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Gracias te damos Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre que es poderoso gracias Dios, porque eres bueno para siempre, es tu misericordia, gracias Dios, aquí estamos delante de ti, porque en ti hemos confiado, en ti hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en ti Señor, toda nuestra fe está en ti Padre de la Gloria, nos gozamos en ti y queremos agradecerte Señor, decirte gracias Dios por este día, gracias por la vida. Gracias porque a pesar de tantas dificultades, de tantos errores nuestros, tú siempre has estado ahí fiel a nosotros. Has permanecido fiel a pesar que nosotros te hemos sido infieles muchas, muchas veces con nuestros pecados. A veces te hemos dado la espalda, hemos tomado decisiones, hemos actuado de manera contraria a tu palabra. Hemos pecado y por eso te pedimos que nos perdones, Señor. Queremos ponernos a cuenta contigo, Señor. Perdona nuestros pecados. No queremos que nada estorbe esta oración que vamos a hacer en este momento, en este espacio, en este preciso momento, en estos minutos que vienen. Dios de la gloria, queremos que ese canal de comunicación contigo esté libre, esté limpio, Señor. Que no haya ningún obstáculo, que no haya ninguna interferencia, que no haya nada que se oponga. Dios mío, con tu poder, estamos declarando que tú oyes nuestras peticiones. Tú nos escuchas porque eres bueno y tú nos amas, Señor. Nos conoces, pero también conoces nuestro corazón. Te pedimos, Dios de la gloria, que perdones nuestros pecados. Estimado hermano, estimado amigo, vaya al Señor, venga al Señor en arrepentimiento. Dígale, Señor, perdona mis pecados, perdóname, te he fallado muchas veces, pero ahora me arrepiento de mi pecado. No quiero tener ningún obstáculo para mis peticiones, para esta petición que traigo delante de ti. Perdona mis pecados, perdóname, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias te amo, Señor. Por eso hoy te bendecimos con toda nuestra alma. Con todo nuestro ser, tu santo nombre, te bendecimos Señor, te bendecimos Dios mío, gracias te damos. Sabemos que tú, Dios de la gloria, eres quien nos da beneficio, quien nos bendice, quien nos ayuda. Y eres sobre todo también, perdonas nuestras maldades, nuestros pecados y sana todas, todas las enfermedades. Dios mío, Cristo en la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario. Dios mío, dice la palabra del Señor dice la palabra del Señor que Él ahí en el madero llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido curados ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas Él herido fue por nuestras dolencias rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados, somos curados Él sana todas nuestras enfermedades él es el Dios de sanidad el Dios que sana no solamente la parte física, sino la parte emocional, nuestra alma también es sanada y hoy estamos orando por esas personas que tienen heridas en su alma que han sido ofendidas, que aún su corazón se ha enfermado de tanto odio, de tanto resentimiento, de tanto deseo de venganza. Hoy el Señor te trae liberación de eso. El Señor te dice, deja ese odio, deja ese deseo de venganza, deja esa ira. El Señor hoy te dice que saque eso de tu corazón, que no vale la pena, que no te conviene que lo tengas allí. Limpia tu corazón de todo eso. El Señor hoy desea sanarte. Y también el Señor desea sanarte de toda herida emocional causada por esa persona en tu vida. Que el Señor hoy te sana tus emociones. Sana lo más íntimo de tu alma, de tu corazón. Normaliza todas tus emociones. Normaliza tu vida interior en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu ser interior es sanado por el poder de Dios también. La sanidad del Señor es total. Él sana tanto la parte física como la, la parte del alma todo cuerpo, alma y espíritu son sanados por el Señor con su poder Él es un Dios todopoderoso hoy estamos declarando que no tendrás más esas caídas de, de depresión esa depresión se irá de tu vida en el nombre poderoso de Jesús esos periodos de tristeza de vacío existencial se van de tu vida en el nombre poderoso de Jesús le encontrarás sentido a la vida Tal vez te has sentido Mi estimada hermana, mi estimado hermano se ha has sentido que no tienes propósito en tu vida Desanimado Ese desánimo se va de tu vida En el nombre poderoso de Jesús Hoy el Señor llega a tu vida Y cuando Cristo llega a tu vida Él te, te llena completamente Te hace sentir completo Porque efectivamente el Señor Llena todo vacío existencial Llena y se va toda tristeza Cuando el Señor llega a tu vida Se va toda tristeza viene el gozo de la salvación. Nuestra vida está siempre gozosa con Cristo porque sabemos que su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Hoy es un día de liberación. Ese alma que estaba herida es sanada por el poder de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo Hazaré. Estamos declarando sanidad. Se van, se van esos problemas que te están agobiando en tu vida. Te van con el poder de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios mío, gracias porque estás con nosotros, trayendo libertad, trayendo liberación. El Señor Jesús, cuando se, leyó, se le dio a leer el, el rollo del libro, él leyó en Isaías, donde dice que él vino a dar libertad a los cautivos, que él vino a dar libertad a los oprimidos. Hoy los que están oprimidos por esas enfermedades, los que están oprimidos por esos Males que le causaron en su corazón, en su alma, esas heridas. El Señor hoy te liberta. El Señor hoy es, te trae liberar, liberación a tu vida. Te trae libertad a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es un día en que el Señor muestra su poder libertándote de todas esas cosas. El Señor te liberta. El Señor trae liberación a tu vida con su poder. El Señor es bueno para siempre, es un misericordia. Su amor es infinito. Él te está trayendo libertad. Hoy te liberta el Señor. Hoy ese rencor se va de tu vida, se va, se va ese rencor de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, se va esa angustia existencial, ese vacío existencial, ese desánimo con que vives, estimada joven, también se va. Dios mío, eso no lo llena, ese vacío no lo llena el alcohol, no lo llena la droga, no lo llena el censo, no lo llena el lujo, no lo llena la vanidad, no lo llena nadie, sino solamente Jesús, eso no lo llena nada, nadie puede llenarlo nada puede llenar sino solamente cuando Cristo llega a tu vida Él llena todo vacío se va toda depresión, se va toda tristeza profunda, toda melancolía todo ese deseo de morir se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús jóvenes que han probado droga, que aún desean morir, tienen vacío existencial hoy, hoy el Señor llega a tu vida y hoy te colma de bendiciones, hoy te sientes diferente, hoy comienza una nueva vida, una nueva etapa en tu vida tu vida hoy es cambiada, la vida en Cristo Jesús. El Señor te hace una nueva criatura. El Espíritu Santo llega a tu vida y te llena de su poder, te cambia. Esa naturaleza de pecado se va de tu vida y ahora tiene la naturaleza divina, la naturaleza del mismo Dios, la que nos infundió allá en el huerto del Edén, la primera pareja, Adán y Eva. Gracias, Dios mío. Bendecido sea tu nombre porque eres bueno. Porque tú, a pesar de que te fallamos tanto tiempo espalda a ti, Señor, en pecados, en maldades, volvemos a ti y tus brazos están siempre abiertos esperándonos. Como un buen padre, una buena madre, espera a ese hijo que se fue de su casa. Cuando vuelve, lo recibe gozosa esa madre, lo abraza y comienza nuevamente a restablecer esa relación, esa comunión con su hijo, con su hija. Hoy el Señor te recibe como a hijo. Hoy el Señor te recibe si te arrepientes de corazón de verdad y dice, Dios mío, mira esta adicción que tengo. No he podido con ella, he caído en estas drogas, pero hoy, hoy me agarro de ti y tengo la intención de dejarla. No tengo fuerza, no he podido dejarla, pero dile, Señor, ayúdame. Y el Señor te ayuda, el Señor te liberta. El Señor es el libertador, él vino para libertar a los oprimidos por la droga también, a los cautivos del oficio, también vino el Señor a libertar. El Señor liberta a todos los que están en vicio, en drogadicción en pandillismo en delitos en conductas antisociales el Señor te liberta de todo eso en el nombre de su Nazaret y libertad el Señor hoy llega y te liberta de todo vicio de toda adicción en el nombre poderoso de Jesús el Señor restaura tu relación con tus padres mira joven el Señor hoy restaura tu relación con tus padres en el nombre poderoso de Jesús el Señor desea que hoy lleves, que comience una nueva etapa en tu vida tu vida sea diferente. Acoge este plan de salvación y de vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, te amo, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es poderoso. Tú eres el Dios que trae bendición a nuestras vidas. Porque eres bueno para siempre, es tu misericordia. Dios mío, tu palabra nos enseña. Cuando nosotros dejamos de hacer lo malo, sentamos a Cristo en tu corazón, tú traes Trae liberación a nuestras vidas, nos hace nueva criatura, nos protege, nos da una nueva identidad en Cristo. Y también dice la palabra del Señor que nos traslada del poder de las tinieblas, de ese reino de maldad, de ese reino de tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo. Cuando recibimos al Señor, tu Señor, tu Dios mío, nos saca de ese poder de las tinieblas. Nos liberta del poder de las tinieblas. Porque el Señor es nuestro libertador. Y nos lleva al reino de su amado Hijo. El reino de Dios. Hoy es un día de liberación. Hoy el Señor te traslada. Te saca de esa tiniebla. Del pecado donde estás revolcándote. De esos vicios te liberta con su poder. Él te libra del poder de ese, de ese vicio. De esa tinieblas, Y te traslada al reino de de su amado Hijo. Gloria sea el nombre del Señor, porque en Cristo tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Le damos toda la honra y la gloria a nuestro gran Dios. Él merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias Dios mío, porque eres bueno para siempre, para siempre tu misericordia y tu amor es infinito. Gracias te damos Señor. Te bendecimos en esta preciosa mañana de oración. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias que estamos, Señor, y te bendecimos tu nombre que es poderoso. Mi estimado hermano, traiga su petición delante del Señor. Y también queremos aprovechar para decirte, si necesitas, queremos por ti, escríbenos aquí en los comentarios. Ahí abajo puede escribirnos. Nosotros estamos leyendo periódicamente esta tarde. Estaremos leyendo las peticiones y mañana también. Y estaremos incluyendo en nuestras oraciones que hacemos diariamente. Nosotros salimos al aire en la semana dos o tres veces, pero oramos todos los días. Así que las oraciones diarias, ahí estará incluida tu petición. Así que puedes hacerla con toda libertad, con toda confianza. Si no deseas, que, si no deseas decir tu nombre, puedes hacerlo, puedes comunicarlo. Y lo haremos de una manera discreta también. Porque hay personas que no desean divulgar tu nombre o lo, o lo que están padeciendo. Eso se lo reservan. Está en potestad de ellos, parte de su privacidad y nosotros lo respetamos. Pero lo importante es que hagas tus peticiones y nosotros oremos por ti y el poder de Dios se manifieste en tu vida y traiga solución para ti. Señor, te damos gracias. Te glorificamos tu nombre, Señor. Tenemos peticiones para eh, que nos han hecho varias personas. Dios mío, queremos, queremos estar orando en esta preciosa mañana. A favor de ellas, Señor. Estamos orando en esta mañana. Estamos orando de manera especial por Frankie Vázquez. Venezuela, Padre, han pedido liberación de su mente. Para que tenga una vida dedicada a Cristo. Señor, mira la condición de Frankie Vázquez, Señor. Tócale su vida, su corazón. Para que tú puedas, Dios de la gloria, tomar, tomar, la rienda de su vida Y que Él se convierta a ti de corazón Dios mío, gracias te damos También oramos por la liberación En la mente Que tenga una mente libre De Gabriela Peralta Señor Gabriela Peralta también ha pedido oración Lo hacemos y sabemos que Dios Conoce la condición de Gabriela Y le trae liberación a su mente En el nombre poderoso de Jesús Más adelante estaremos orando por otras peticiones Pero vamos a seguir orando De manera general Dios mío, te bendecimos y glorificamos tu nombre, que es poderoso. Gracias Señor. Gracias Dios mío, te bendecimos. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, tu amor. orando, Señor, seguimos orando en esta preciosa mañana, dándote toda la honra y la gloria a ti, Señor. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que Dios me los bendiga, aunque estamos bendecidos siempre con el poder del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor porque Él ha permitido que estemos aquí nuevamente reunidos orando por las peticiones que tienen en su corazón. Gracias, Señor, de la gloria por aquellos que han pedido, Señor, Oración, Señor, por sanidad, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás ahí, Señor, escuchando, Señor, las oraciones y las peticiones, Padre amado bendito. Señor, gracias te damos, Dios, por todas las maravillas que estás haciendo y que vas a seguir haciendo en nuestra vida, Padre. Gracias te damos por aquellas personas que se están conectando, Señor, que están conectadas y las que se van a seguir conectando, Padre. Bendícelo en esta mañana, Señor, y bendice a toda su familia, Padre. Gracias, Señor, por esas hermosas familias, Señor, de la gloria, que están ahí, Señor, escuchando, Señor, el devocional, Padre. Gracias, Espíritu Santo, gracias. A Jesús, gracias a Jehová de los ejércitos, gracias Padre bendito de la gloria. Aquí estamos Señor orando Señor por esas peticiones Señor que han, que los, han escrito Señor para orar por ellos Padre el bendito celestial. En el nombre de Jesús oramos en esta, ma eh, eh, eh, este, eh, en esta mañana Señor de la gloria van con el permiso del Espíritu Santo. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor que está que está en Lucas, en Lucas 22, 22, 49. Dice así: Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que estaban con Jesús al ver lo que pasaba. Le preguntaron, Señor, atacamos con espada. Y uno de ellos hirió al criado, al criado del sumo sacerdote y cortándole la oreja derecha, Jesús dijo, déjenlo, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Gloria a Dios. Ahí vemos que ese... El, el, un criado, criado del sumo sacerdote le habían cortado la oreja pero en el instante Jesús vio ¿y que hizo Jesús? Jesús le sanó la oreja así hay muchas personas que tienen un corazón herido hay muchas personas que necesitan sanidad pero esa sanidad que necesita esa persona lo que necesita primeramente es la sanidad de su alma, esa sanidad de su espíritu. Para que pueda recibir la sanidad física, primeramente tienes que orarle al Señor que te sane tu alma y tu espíritu. Para que puedas recibir la sanidad física. En esta mañana el Señor te está Diciendo, ven a mí, que yo te sanaré. Ese, misma, ese mismo poder que, is, que el Señor tuvo ahí para sanarle esa oreja. Sí. Ese, ese mismo poder tiene el Señor en este tiempo para sanar a aquellas personas que están enfermas. Amén. Pero primeramente pide al Señor que te sane tu alma y que te sane tu espíritu. Amén. Y si leemos que te sane tu espíritu, así como el Señor también sanó a la hija de Jairo, así como el Señor sanó también a la mujer del flujo de sangre, que esa mujer tenía tiempo de tener ese flujo ahí, ahí, ahí, ahí, permanente. Y ella se gastaba todo el dinero en médico, en medicina, pero esa mujer no recibía sanidad. Pero ella al ver la multitud que estaba rodeando a Jesús, ella oyó y se metió entre la multitud y le tocó el borde del manto a Jesús y ella fue sanada. ¿Por qué esa mujer fue sanada? Nada que tocar en el bordo, el borde del, del, del manto de Jesús? Porque esa mujer tenía fe en Jesús. Tenía fe que iba a recibir sanidad de parte de Jesús y por eso que fue, por eso fue que ella fue sanada. En este tiempo, ese manto que tocó esa mujer en este tiempo es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que quiere sanarte. Quiere sanarte en este tiempo. Ahí donde está, pídele al Señor primeramente que te perdone, primeramente que te limpie, que te sane tu alma y que te limpie de todo. Tu corazón también, para que tú puedas recibir esa sanidad. Órale al Señor, que el Señor tiene ese mismo poder para sanarte esa enfermedad que tú tienes. Para sanar tu corazón, esa herida. Esa herida que tienes ahí abierta en tu corazón, el Señor te la puede sanar en esta mañana. Así que si estás ahí, órale al Señor, pídele primeramente que te sane tu alma y tu espíritu para que puedas recibir sanidad física. Gracias le damos a Dios y al Espíritu Santo y a Jesús de Nazaret, porque Él está ahí con las puertas, con sus manos alzadas, para recibirnos, para recibir a aquellos que necesitan de él, porque el enfermo es el que busca el médico. Así que si tú en esta mañana necesitas una sanidad, ven a los pies de Jesús. Así como hizo el así como hizo Jairo que se postró en los pies de Jesús para que fuera a ver a su hija que estaba enferma. Se postró, le suplicó a Jesús para que su hija sea sana. Y Jesús la sanó. Jesús la levantó de ahí donde estaba, en ese lecho, esa niña de 12 años. Así como esa mujer también se arrodilló en los pies de Jesús, esa mujer también recibió sanidad y esa sanidad la recibió ella porque tenía fe. Si tú tienes fe en Jesús, si tú crees en Jesús, Él te sanará de tu enfermedad, te levantará de esa cama, te quitará esa enfermedad como la que tenía la mujer del flujo de sangre, que se le paró esa hemorragia que ella tenía. Así el Señor te puede levantar en esta mañana. Así el Señor te puede liberar de todo mal que tienes en tu vida, en tu cuerpo. Le damos gracias al Señor por todas las maravillas que Él hace y está haciendo. Porque ese mismo poder que Él tuvo, sí, que liberó, sanó a esas personas en este tiempo, el Señor también lo está haciendo. Es el mismo de hoy y de siempre, el mismo Jesús. Él no está crucificado en esa cruz. Jesús está vivo y dejó esa cruz. La dejó, ¿por qué la dejó? Porque ahí Jesús, ahí Jesús dejó todas las enfermedades, todo nuestro problema, Jesús lo dejó ahí en esa cruz. Y por eso nosotros no tenemos por qué cargar esa cruz, porque ya Jesús la dejó, dejó toda la enfermedad. Esa cruz de tu enfermedad. Ya Jesús la dejó ahí en esa cruz. Así que necesitas tú que el Señor haga una liberación en esta mañana. Una sanidad, pero una sanidad completa. Si tú tienes fe, el Señor lo hace. Porque el Señor conoce el corazón y los pensamientos de cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana. Porque Él es el Todopoderoso y por eso glorificamos su nombre. En Cristo Jesús oramos en esta mañana y le damos las gracias al Señor. Amén. Estimados hermanos, amigos, seguimos orando en este final de este tiempo de oración. Recordándole que estaremos todos los días, estamos todos los días orando por tu petición. Así que puedes hacerlo con toda libertad. Ahí dejando en los comentarios tu petición y estaremos orando con todo nuestro corazón, uniéndonos a ti para que el Señor te responda esta petición que tal vez llevas tiempo haciendo. Pero el Señor es bueno y en el tiempo de Él, cuando las condiciones sean dadas, el Señor manifestará su poder y te bendecirá. No queremos despedirnos y antes orar por algunas personas que han, sabemos que necesitan la intervención directa del Señor en sanidad. Aunque médicos están tratando, el Señor utiliza también la ciencia médica para, para traer sanidad a las vidas, pero también de manera directa Dios, te estamos pidiendo la sanidad del Pastor Humberto Lampis, Señor que tú lo sigas fortaleciendo, que lo sigas animando y que lo levantes ahí Señor de esa situación que él se encuentra, bendícele bendícele, fortalece su mente, alma, cuerpo, espíritu, todo su ser sea bendecido con tu poder, también por Maritza sabreta gracias por la obra que has hecho en ella y te, te pedimos Dios que sigas perfeccionando la obra que iniciaste en su vida también por Uga Milena. Señor Padre, establece tu función renal a un ciento por ciento. También oramos por Sandra Gómez para que seas tú, Dios de la gloria, tomando control de esos exámenes y que seas tú, Dios de la gloria, tomando todo, todo el control de esa, de esa glándula, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sanidad en ella. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por el Señor Hernán, por toda su familia, Señor, para que tú lo levantes de ese lecho de enfermedad y bendiga la unidad de su familia también. Oramos por Karina, sus hijas, Señor, bendice grandemente. Oramos por, Candé, por Candelaria y por Diana, Señor, que van a, le van a hacer unas biopsias, sendas biopsia, unas biopsias a cada una, Señor. Oramos por su sanidad. Dios mío, que el resultado sea favorable a ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También oramos por Sabina Torregrosa para que tú la sigas fortaleciendo, la levante, Señor, le dé fuerza, le des sanidad completa. Allí bendiga todo su núcleo familiar. También oramos por Jonathan Martínez, el hijo de nuestra hermana Clara, Señor. Bendícele, bendícele ahora en ese postoperatorio, gracias, porque tú te glorificaste ahí en medio de esa operación. Dios, gracias porque tú lo levantas, tú tienes cuidado de él, tu madre ha orado, ha estado orando por él, también nosotros nos unimos, Señor. Todos los días estaremos orando por él hasta verlo restablecido completamente, porque tú eres quien hace la obra. Y a quién más acudiremos, sino al Señor Jonathan Martínez está en tus manos, Señor. Le bendecimos en el amor de Cristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Declaramos sanidad en su vida. Declaramos también sanidad en la vida del Señor Carlos, Señor. Bendícele, dale sanidad, dale tranquilidad a su mente, a su corazón. Señor, llénalo con tu Santo Espíritu. Dios mío, que la palabra que Él está recibiendo de ese fruto, siga dando fruto que ya lo está dando en Él. En el nombre de por eso de Jesús. Oramos por en Eida, Señor, por el problema que tiene en su pierna, digas tú, Señor, dándole sanidad, sánale, sánale, Señor, en esa pierna, esa dolencia, esa enfermedad que tiene en su pierna, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por todo y cada uno de los hermanos, de las personas que llegan a este tiempo oración, y aunque no hayan hecho su petición de manera explícita en nos hacia nosotros, oramos también para que, Señor, tú le, le traiga sanidad a cada uno de ellos. También oramos por los que necesitan un empleo. Necesitan, Señor, que tú supla para sus necesidades. Abre puerta de bendición. De manera especial, estamos orando por las personas que necesitan liberación. Padre, gracias por este tiempo de oración que estamos llegando a su final. Te damos toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor. Declaramos sanidad en todas las personas que llegan a este tiempo de oración, que están haciendo su petición ahora, en este momento de este tiempo de oración. Gracias, Dios. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Es poderoso, gracias, Dios mío. Oramos, Dios mío, de la gloria. Por el Señor Dionisio, Señor, para que su restablecimiento sea ciento por ciento, Padre de su problema renal o de próstata o de cualquier índole que tenga, seas tú sanando, el Señor, con tu poder. Al hermano Dionisio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es poderoso. Oramos también por Iván Martínez, Señor, para que tú le bendiga, le ayude donde él se encuentre lo levante, Señor, con tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús, amén, y amén. Bueno, mis estimados hermanos, amigos, hemos llegado al final de este tiempo de oración, gozosos, dándole la honra y la gloria al Señor, porque nos permitió este tiempo de oración que es poderosísimo y sabemos que obtendrás tu respuesta en el nombre de Jesús. Te invitamos para que sigas orando, todo el día de hoy saca espacio en tu ocupación y siempre pide al Señor, que el Señor se complace, se goza, cuando nosotros lo tenemos siempre en cuenta a Él. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre y le invitamos para nuestra próxima entrega mañana. Estaremos con la ayuda, el permiso y la bendición de Dios en una reflexión de la palabra del Señor. Y también más adelante estaremos con otro tiempo de oración. Recuerda, oramos todos los días con tus peticiones. Ahí en los comentarios. Dios te guarde, Dios te bendiga.